En hecho ocurrido este jueves, un fuego destruyó los ajuares de una vivienda ubicada en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Testigos oculares ofrecen detalles de lo sucedido. Yo estaba cocinando algo, ahí Ya en el estaba huyendo el radio ahí. ¿Y ¿Por, por dónde comenzó a Ah, en esta habitación. ¿Y no había nadie aquí en la habitación? Eh, ahí ni... en eh... Inís. Cayó huyendo, dando vista para allá. Ah, porque... no, no tenía nada encendido era aquí en la habitación. No sé porque yo no estaba, pues, estaba... Yo estaba ahí en la cocina, no estaba aquí adentro. Al lugar se presentaron miembros del cuerpo de bomberos de este municipio, logrando sofocar las llamas. No se reportaron víctimas mortales, solo pérdidas materiales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.